Can crash. Be my friend. Bienvenidos a Un Productive, My Friend. En el vídeo de hoy quiero recomendaros fuentes de emprendimiento que creo que me han inspirado a mí muchísimo, tanto youtubers como blogueros como gente simplemente que, que publica en sus redes sociales para ayudarnos a ser más productivos porque yo creo que si seguís a esta gente... Vais, os va a inspirar, os va a inspirar, os va a inspirar. Primero, os quiero recomendar el First Day. Todos los primeros martes de mes, Carlos Blanco entrevista en un canal que os pondremos por aquí en la caja de comentarios, creo que es Agora News, el canal de YouTube. Entrevista a un emprendedor y le hace preguntas bastante comprometidas y os la recomiendo porque suelen ser Vídeos de una hora y son impresionantes del jugo que puedes sacar de esas entrevistas. Entrevistas a emprendedores. Segundo, Igni. Igni que es una empresa que bueno, creo que se denominan eh, Venture Builder y parecidos a nosotros, a Nodriza Tech, también, que es donde pertenece Oniad TV, al grupo de empresas tecnológicas de Nodriza Tech y también hacen, eh, todos los lunes, lanzan en su canal de YouTube entrevistas a gente de reconocido prestigio del marketing, analizando modelos de negocio. Me encanta cómo lo hacen. Creo que son vídeos también muy productivos y que también os ayudarán en vuestras empresas. 3. Emprende Emprendiendo, otro canal de YouTube. Esta vez de Eugé Oler. Oyer, o como se diga, Eul, Oler, eh, es uno Oler. Es un emprendedor que también es youtuber, y tiene un canal donde analiza casos de empresas, por ejemplo, pues el caso McDonald's, o diferentes casos y creo que también te hacen tener una visión de negocio del emprendimiento, de modelos de diferentes modelos de negocio, analizando normalmente casos de fracaso y también publican uno, me parece que es todos los domingos, cada semana y también son impresionantes los vídeos, muy currados y la verdad que se puede extraer muchísima información. 4 os recomiendo este canal, sé que algunos me vais a decir, pues no es un emprendedor o es un canal un poco raro. es Aprendiendo Juntos, de BBVA junto al país, es un canal que se lo están currando muchísimo, creo que tienen muchísimo presupuesto y la verdad que son vídeos pues, a neuropsicólogos, eh, a matemáticos, o sea, son vídeos pero que creo que también aportan mucho al emprendedor porque te dan una visión eh, de la parte más efímera del emprendimiento, pero creo que te ayudan a tener visión de muchísimas cosas y creo que son unos vídeos cojonudos para tener otra visión de nuestra empresa. Quinto, Gary Vee. Gary Vee es un youtuber americano que tiene una agencia de marketing. Creo que lo tenéis que seguir. Es un tío que aporta muchísimo desde el punto de vista del liderazgo, sobre todo en LinkedIn, pero hace, eh, graba su día a día en la empresa. Bueno, casi lleva un equipo las 24 horas con él dentro de la empresa y creo que aporta muchísimo desde el punto de vista de cómo manejar equipos, cómo gestionar empresas grandes y bueno, os lo recomiendo, uno de mis favoritos. 6. Joan Boluda. Joan Boluda, bueno, hemos colaborado con ellos en, en muchos programas. Joan Boluda también es un emprendedor, tiene un late night también en YouTube, tiene numerosos podcasts bueno, creo que podéis aprender muchísimo en todos los niveles, o sea, en sus podcasts toca cosas de marketing, toca cosas de organización, de programas... De todos los niveles que queráis, o muy complejos o nivel muy básico. Y os lo recomiendo seguirle porque creo que os va a aportar muchísimo en cualquiera de los puntos que tengáis vuestra empresa. 7. El podcast, que lo podéis ver me parece que en Spotify. Yo lo escucho en iVox, que es otro portal de podcast. De Cafaun. Cafaun es un una empresa inversora que invierte en proyectos startup. También hacen entrevistas, entrevistas, bueno, tanto a emprendedores como a gente relacionada con el marketing o con el mundo del emprendimiento. Y os lo recomiendo, K-Found. Hay algunas entrevistas que son, vamos, o sea, oro directamente, que puedes extraer un montón de conclusiones, los emprendedores cuentan sus fracasos, les hacen preguntas súper comprometidas, que es de donde se saca, se saca todo el juguillo, ¿vale? Para luego incorporarlo a tu aprendizaje. Y os lo recomiendo 100%, el podcast de K-Found. 8 bueno, el famoso youtuber de, que habla de cosas de marketing y de SEO. Ha tenido un crecimiento en estos dos años exponencial. Sí me parece que tiene ya unos 400.000 seguidores. Si queréis aprender de técnicas de SEO, de cómo va sacando microproyectos dentro de su canal, cómo va incorporando incluso terminología a, a nivel de, de, de, de influenciar eh, directamente y cambiar eh, términos por los que él decide. O sea, tiene un poder brutal en el mundo del SEO. Y os pues, lo recomiendo porque la verdad es que hace los vídeos muy a y, bueno, y yo creo que podéis aprender muchísimo. 9. Casey Neistat hace lifestyle, o sea, al final graba todo lo que hace en su vida, pero lo, os lo recomiendo porque creo que es un tío mogollón de emprendedor y que puedes ir viendo desde sus inicios en YouTube cómo ha ido intentando lanzar sus propios proyectos y cómo ha ido fracasando en muchos de ellos pero mmm, ofrece mucha información desde el punto de vista de ese emprendedor que se tira a la piscina y luego además es que lo graba todo, entonces te puedes enterar de las cosas como le han ido si bien, mal, porque ha fracasado, incluso sus problemas familiares a raíz de algunos fracasos de emprendimiento, os lo recomiendo. Y bueno, ya si, si queréis aprender un poquito de inglés ya de paso, pues podéis activar los subtítulos de YouTube y podéis enteraros totalmente de sus vídeos. Y por último, Tomás Santoro. Bueno, Tomás Santoro, eh, alguna vez incluso he hablado con él por Twitter debatiendo sobre modelos de negocio y tal. Yo creo que es un emprendedor muy inspirador. Escribe en su blog, que también os lo pongo por aquí, por los comentarios. Y podéis aprender muchísimo. Tiene una empresa que es Suma CRM desde la cual enfoca todo su blog, de cómo pues, conseguir clientes a través de las ventas... Eh, bueno, un montón de técnicas, la verdad que se desnuda de arriba abajo de cómo hace las cosas y tal, y creo que aporta muchísimo. A mí en su día, cuando empecé a leerle, me, me inspiró muchísimo porque creo que es una una forma muy alineada con nosotros de hacer las cosas, de de ser transparente con lo que hacemos, con las cosas que nos ayudan a triunfar y compartirlas con el mundo, que es que al final nadie te va a copiar ni... O sea, bueno, sí que te van a copiar, pero bueno, que, que te quiero decir que la información es compartir y mejorar entre todos y, y, por decir las cosas cuando aciertas, no, no, no hay que guardárselo como, como los chinos ¿no? cuando construyeron la muralla china, o sea, sino que hay que compartir porque creo que es muchísimo mejor para el ecosistema. Estas 10 fuentes os recomiendo que sigáis si queréis estar conectados con el, el mundo del emprendimiento. Por favor, si tenéis alguna más, escribidmela en comentarios porque me encantaría seguir. Sé que me dejo en el tintero a gente. Pero me encantaría que me recomendarais pues, otros youtubers, otros blogueros del mundo del emprendimiento para poder pues, pues hacer otro vídeo o incluso compartirlo en alguna entrada de blog para, para compartirlo todo con vosotros. Ok, nos vemos en el siguiente Biproductive, ¡Hasta luego! Suscríbete a Oniad TV, haz clic en la campanita y descubre los contenidos de marketing y empresa más punteros